Estamos aquí en SICUR, mi nombre es Antonio Navarro, director comercial y de marketing de Delinkiberia. Iberia, por segundo año consecutivo eh, presentando novedades, sobre todo enfocadas a toda nuestra solución de videovigilancia IP, pero sin olvidar el resto de soluciones que complementan, y vienen a dar una solución global tanto en almacenamiento, videograbadores, como conmutación y wireless, además de la parte de hogar digital, donde destacaremos posteriormente la introducción de la primera cámara IP o vigilabebés para smartphone y tablet. Presentamos igualmente y como novedad la DCS 825L, la Ion Baby Cam, el primer vigilabebés para smartphone y tablets, a través de una app sencilla y tres pasos de instalación prácticamente transparentes vamos a poder hacer de nuestra tablet o smartphone un vigilabebés estemos donde estemos no solo a nivel local donde podremos utilizar la calidad HD o el zoom de nuestra cámara para poder vigilar al bebé, sino que estando en el trabajo de vacaciones podremos acceder igualmente, estemos donde estemos, en cualquier lugar, en cualquier momento. No solo eso, vamos a poder dar las contraseñas de manera sencilla a nuestros abuelos o a nuestros tíos para que ellos propiamente puedan acceder a la misma cámara y ver la evolución de esta, de esta criatura. Vamos a poder de manera sencilla hacer fotos, o grabar vídeo y compartirlos entre todos los familiares. Vamos a tener un sensor de movimiento, un sensor de sonido o incluso un sensor de temperatura para saber siempre si la temperatura de la habitación está en, el, en los grados óptimos. Y si vemos que nuestro bebé está nervioso, de manera remota, gracias a su reproductor de cinco nanas diferentes, vamos a poderle poner nanas, estemos donde estemos o temporizarlas, para que el niño se quede tranquilo y se pueda dormir y por último eh, la cámara está alimentada a través de un micro USB y podemos utilizar un cargador externo no, no incluido para hacer de, de esta cámara una cámara o un Vigilabebés totalmente autónomo. Y gracias a su micrófono y altavoz incorporados podemos escuchar y hablar con el bebé cada vez que queramos. Como os decía, una de las novedades y sobre todo diferenciando del vigilabebés tradicional es que vamos a poder utilizarlo y acceder no solo localmente sino desde el trabajo o en entorno vacacional y ni siquiera necesitaremos de un router. Si estamos en una zona o en una casa, en un sitio donde no dispongamos de una conexión ADSL vamos a poder tirar de la conectividad wifi que emite propiamente la cámara y de manera local acceder a, a todas las propiedades que hemos comentado, estemos donde estemos. Destacaríamos eh, dos novedades. Por un lado, el DNS 2060-08P, un NVR Stanalon en el cual vamos a poder incorporar una solución todo en uno. Desde el videograbador, un switch PoE de 8 puertos eh, con capacidad hasta 18 teras de grabación, salida VGA y HDMI para ser totalmente independiente de un PC, con lo cual podríamos conectar directamente un monitor y funcionar gracias a sus eh, controles frontales la grabación y gestión visual de toda nuestra solución de videovigilancia. Como complemento y muy importante, lanzamos eh, como novedad en este en este sicur 2014 la familia de switching DGS 1510, un switch smart pro que va a incorporar stacking físico por primera vez dentro de nuestras soluciones de, de switching y que además no como novedad, pero sí sigue implementando una funcionalidad que creemos indispensable a la hora de abordar cualquier tipo de, de solución en temas de videovigilancia IP. Y es la funcionalidad de Autosurveillance VLAN, que nos va a permitir de manera muy sencilla el priorizar el tráfico crítico de nuestras cámaras IP dentro de lo que sería una red tradicional. Y aquí os presentamos, entre otras, eh, nuevas cámaras que vienen a complementar nuestro amplio portfolio de videovigilancia IP, como dos modelos eh, mini domo, tanto de, exter de exterior como de interior, con grabación en local, calidad Full HD y sobre todo la nueva DCS2136L, la nueva y primera cámara de Link en aportar conectividad wireless AC a lo que tradicionalmente en el resto de nuestras soluciones venía siendo wireless N con lo cual vamos a tener no solo mucha mayor velocidad de conexión sino mayor amplitud de cobertura en una cámara tipo Cube eh, con resolución HD Igualmente en el Stand y en SICUR hemos querido bueno, eh, anunciar a nuestros partners la posibilidad de asistir a cursos de certificación dentro de nuestra Delink Academy, como hemos venido haciendo durante los últimos cuatro meses, los cuales invitamos a nuestros partners a poder certificarse tanto en cursos DCS, DSS o DCP, ¿vale? para adquirir mayores conocimientos y poder sacar los beneficios que conlleva no solo formar parte de nuestro canal B Plus sino además ser partner especialista, entre otros, de tecnologías como videovigilancia IP, switching, seguridad o almacenamiento.